Yo creo que Papa Francisco escribió Fratelli Tutti en respuesta a una modernidad donde hay creciente conflicto, desacuerdo, polarización. Y es un llamado, digamos, a, a superar estos retos, estos, y, y eh, invitando a la humanidad a redescubrir la capacidad de un nosotros, de trabajar juntos, de, de, de compartir un horizonte. Y es una meditación sobre los elementos necesarios para lograr eh, esa meta no es una respuesta a la crisis del COVID pero es un documento que se ha hecho muy relevante a la luz del COVID y hace mucha referencia a la crisis como una oportunidad de redescubrir o descubrir ese elemento que tanto falta bueno yo diría en el, en el fondo que es, eh, el intento es de, de introducir la fraternidad como el, el elemento que falta en la modernidad digamos que hemos tenido un énfasis muy grande sobre la libertad y la igualdad pero ninguna de esas dos tiene sentido sin el tercer elemento de la fraternidad. Entonces es, es un rebalancear de esos tres elementos. Eh, y al mismo tiempo yo creo que forma un tríptico con los otros dos grandes documentos de El Evangelii Gaudium, que trataba de nuestra relación con Dios, eh, la de atos y nuestra relación con la creación, y este ahora la relación unos horizontal unos con, con los otros. Entonces, eh, eh, para mí es, es, es, un, es un documento que un poco completa su enseñanza, eso es, eso es una un, primera cosa. Segunda cosa que me impactó fue, es una meditación eh, muy aguda, muy incisiva sobre la política contemporánea y la división por un lado entre un liberalismo tecnocrático individualista y por otro lado un populismo que en nombre del pueblo lo instrumentaliza y es un llamado digamos a una, otro tipo de política que realmente involucra al pueblo, al ciudadano en servicio de bien común eh, y el tercer elemento es la importancia de descubrir o descubrir las herramientas necesarias eh, para un nuevo diálogo civil para superar nuestros desacuerdos, para proporcionar los elementos que nos permiten caminar juntos a pesar de nuestras diferencias eh, y el papel particular de las religiones en el servicio de esa meta. En ese sentido es una meditación sobre el documento Abu Dhabi de febrero eh, del año pasado que firmó con Sheikh Al-Tayeb. Eh, ...y termina de hecho el documento con esa declaración de principios... ...entonces es, es una meditación yo diría extendida sobre ese documento... ...y un llamado, un llamamiento a un, a un nuevo humanismo... ...y una invitación a todos a formar parte del mundo post-Covid... ...mejor, digamos, que, que puede salir de esa crisis... ...yo creo que hay un llamado específico a toda, toda persona... No, hay, ...no se dirige solo a, ni solo a cristianos, ni católicos, ni personas de fe... ...sino a todo el mundo a participar en, esa, en la construcción de esa nueva sociedad eh, que surgirá, que puede surgir de la, de la crisis COVID. Eh, y una invitación a todos a considerarse a ellos mismos, eh, como en la parábola del buen samaritano, como el buen samaritano que puede ayudar a crear una nueva historia eh, en servicio de, de los necesitados, en colaboración con otros. Y en ese sentido yo creo que es, es un documento fundamental que se necesita en este momento. Es una invitación a, a todos nosotros a, partici a ser a participantes, a partícipes activos en la construcción de esa nueva sociedad post-Covid. Una sociedad que rechaza un, un individualismo consumista eh, excluyente y forma parte de algo más abierto a a la universalidad y más integrador de los, de, de los elementos de descarte. O sea, es la invitación, digamos, de abandonar decisivamente una cultura del descarte y abrazar una cultura, cultura de participación y de hermandad. Eh, y, y es un poco, nos dice Francisco, hay que elegir, digamos, es el momento de elegir, porque toda crisis, digamos, nos presenta con esa necesidad de elección.